Bienvenidos a un nuevo episodio de Naturalmente Pod Un programa donde charlamos del nudismo Llevando la curiosidad a la notoriedad, Sin miedos, sin vergüenza y sin censura Desmitificándolo y mostrándolo como es Algo natural Este fin de semana Tenía la intención de no grabar el podcast para prepararme los siguientes Y también descansar Pero comiendo y viendo el telediario me presentan la noticia de que están planteándose desalojar un campamento nudista en La Rioja. Lo primero que me ha venido a la cabeza es, con los blogs y foros, redes sociales, grupos de mensajería, ¿por qué no me he enterado que había un campamento nudista en La Rioja? La respuesta ha sido fácil, porque no es un grupo nudista, sino uno hippie, llamado Familia Arcoiris, y esto, al principio, me ha tocado especialmente a las narices, así que aquí estoy, grabando. Ya no es solo porque toquen el tema del nudismo a su conveniencia, sino porque estoy cansado de que me intenten manipular con titulares tergiversados y usando palabras sensacionalistas para dar importancia a una información desnaturalizada que prácticamente no la tiene. Y esto lo demuestra perfectamente las entrevistas que han hecho a los lugareños y que ponen a estos individuos como ordenados, limpios y respetuosos. Pero claro, ¿creéis que si hubieran sacado la noticia como que hay un grupo de hippies acampados en la montaña, les hubiera importado a alguien? Pues no. Así que utilizan las palabras sexo, nudismo y niños y se garantizan la audiencia. En los medios a los que he acudido a leer la noticia, no había ni uno de ellos que se hubiera acercado al campamento para entrevistar a cualquiera de los que estaba allí o para corroborar que la información que tenían era cierta. No sé si habéis visto una serie llamada Black Mirror. Esta serie trata temas de ciencia ficción con una mirada crítica y en uno de sus episodios, tú vales lo mismo que te, que te califiquen en las redes sociales, por los likes o, o los dislikes que tengas. Esta ciencia ficción hoy en día está presente en los medios de información, ahora lo hacen llamar clickbait o ciberanzuelo, donde lo importante ya no es la noticia o el contenido, sino llamar tu atención. Luego si lo que se cuenta es una mierda, da igual, porque ya lo has consumido. Y el contador ha sumado uno más. Y precisamente los medios de información usan nuestros sentimientos para engancharnos, porque lo importante es el número de audiencia, clics o visitas. Y esto está fomentado y respaldado por las grandes empresas y sus motores de búsqueda, como son Google o YouTube, por ejemplo que no te promocionan si no pones las palabras adecuadas para enganchar a la audiencia. Si en vez de un titular de uno de mis episodios, que les, le titulé Nudismo en la familia, lo hubiera llamado los niños nudistas y el sexo, os aseguro que el número de visitas hubiera sido muchísimo ma mayor, pero claro, no es mi intención engañar a nadie. Lo que no terminan de entender estos genios del marketing es que no es lo mismo tratarnos por tontos a que lo seamos. Y por eso cada día somos más gente los que buscamos la información en otros sitios. Me da lástima por aquellos que son proideologías, que además dan de comer a todos estos medios simpatizantes a su sentir y siguen creyéndose a pies juntillas todo lo que les dicen. Porque les están facilitando mucho a estos medios que puedan manipularlos a su antojo. Lo he dicho en varias ocasiones, siento un profundo respeto por la profesión periodística, sobre todo porque no vive en su mejor momento, donde muchos se ven forzados a distorsionar la información según una orientación política, empresarial o cualquier otro interés que vaya con el dinero por delante. Si la pregunta es ¿qué tiene que ver la noticia con el nudismo?, ya os lo digo nada. El nudismo se aprende en primera persona, y de forma progresiva, al menos esa es mi experiencia. Es algo que por mucho que expliques, hasta que no lo vives, no terminas de entenderlo. Y lo entiendes cuando te quitas esas ideas preconcebidas, aprendidas, de personas que no saben separar el desnudo del sexo, por lo que quitarnos esta filosofía no es fácil. Para mí, el nudismo puede definirse como una sensación de libertad, sobre todo cuando lo ejerces con más personas, o lo que yo llamo un nudismo social, donde precisamente por tener a alguien desnudo delante, lo que debe predominar es el respeto, y de ahí luego surge la armonía y el buen ambiente. Hay gente que cuando me oye, se cree que les estoy intentando convencer de algo, y no es así de verdad. A mí mientras me dejen practicarlo en paz, ellos pueden hacer con sus vidas lo que les dé la gana. La pena es que se nos termine demonizando, porque la palabra desnudo termine asociándose a una sensación orientada sin más posibilidades que a la sexualización. Y de aquí viene mi miedo a los medios de información, o por lo que he titulado este episodio, miedos de información. Y yo también podría haber utilizado el sensacionalismo para haceros llegar el mensaje, con un tono ofendido, insultando y utilizando palabrotas, como otros tantísimos creadores de contenido que lo hacen por ahí. Y no es que tenga horchata en las venas, que de verdad me ha sentado mal la noticia en primera instancia, pero si me dejo llevar por los sentimientos me vuelvo esclavo de ellos y no es el mensaje que os quiero hacer llegar. Para desahogarme ya tengo amigos y familia gracias a Dios. Parece que la solución está siempre en que los demás cambien. Pero para que lo hagan, tienen que, ver, tienen que ver otros caminos distintos a los que siguen. Y estos caminos los hacemos nosotros andando, no parándonos a criticar a los demás. Y en este aspecto, repito y reitero las palabras de Ricardo de Cantarriján. Visibilcémonos y ojo. No me estoy refiriendo a salir en pelotas por la calle a reivindicar el naturismo porque flaco favor nos estaríamos haciendo. Me refiero a que nos visibilicemos entre nosotros y empecemos a practicarlo con más personas. Disfrutémoslo de verdad, pero no con la intención de demostrar nada a nadie. No es una cuestión de postureo, no nos equivoquemos. Es una cuestión de que lo experimentemos en primera persona. Y sin quererlo, Será la mejor forma de mostrar a los demás que es posible estar desnudos, conviviendo en armonía y respeto. Y no me enrollo más. Hoy va a ser un episodio cortito y así puedo dedicarme a otras cosas. Antes de despedirme, recordaros que este programa está alojado en iBox, e donde encontraréis todos los episodios. Pero también me podéis encontrar en vuestras plataformas de audio como Amazon Music, Spotify, iTunes, Google Podcast, TuneIn y YouTube.